Francis Rodríguez, aparece Raquel. Sí. Ya, oh, ya apareció. Francis, no nos oh, parecemos. Hey. Gracias Raquel, Fulvio, amable televidente. Yo voy a hacer una mezcla de temas, pero voy a iniciar con uno que está gravitando un tanto callado o como quien dice en estado de, de atención y es en lo municipal. Ustedes saben que recientemente un ciudadano uno de los dirigentes de Cuesta Blanca, de tema de la estación de gas de la cual se opone esa comunidad y Jacobo es un dirigente comunitario reconocido que estuvo aquí con nosotros en una entrevista en razón de que se, en los, esos días siguientes se realizaría una, un paro Luego unas declaraciones del alcalde municipal, Alex Antonio Díaz Paulino, Alex, generó en Jacobo una reacción de acción en, por difamación e injuria, y no sé qué otras, porque no he visto correctamente con, con el contenido, pero difamación e injuria, que es un delito penal a instancia privada. ¿Mm? Penal a instancia privada. Que lo lleva un ciudadano que entiende que el otro ciudadano lo ha timado en su moral, en la honra, en el buen nombre. Y por ahí los detalles. Estos delitos no es de simple policía, esto está contenido en el Código Procesal Penal. Es un delito penal a instancia privada, ¿se entiende? Que lo procesa y lo lleva en la propia víctima. Y corresponde a esos delitos que a la vez admite el acuerdo, el arreglo, en cualquier, etapa. en cualquier etapa. Al procesar esta acción, este, esta demanda, se emite un auto de conciliación y se combinan a las partes a que asistan ese día y que frente a un juez valide si en ese trayecto ha habido un acercamiento y allí decidir un arreglo amigable. Pero en ese mismo momento las partes son las que tienen la responsabilidad de decir si se han puesto de acuerdo o no. No el juez en principio simplemente lo convoca a su escenario, que desconoce cuáles son las cosas, pero en ese escenario, como es de conciliación, no se discute nada de fondo ¿Se está entendiendo? Y se procede A levantar acta de no conciliación Si no se han puesto de acuerdo Y si se han puesto de acuerdo Se levanta acta de conciliación Y eso se archiva Y el juez lo refrenda Y cada quien gustosamente se abrazan Se dicen lo que tengan que decir sí. Y se van para su casa Y ahí per terminó no la conciliación. Pero este, esta fase no fue posible la conciliación y al parecer, según oí del abogado Sócrates Mercedes, que él mismo dijo, no, aquí no hay conciliación, nosotros seguimos para adelante. Obviamente que el juez levanta acta de no conciliación y procede entonces a indicar que se abre una etapa de juicio de fondo en una instancia y eso produce entonces en el adopto jurídico que se ha aperturado un juicio por difamación e injuria en un tribunal de San Francisco de Macorís y que el juez, producto de que el imputado lo es el alcalde municipal, a ese imputado hay que tenerle una condición especial solamente por ser por ser un funcionario electo, y él tiene una jurisdicción privilegiada. Privilegiada. Ese privilegio lleva a las partes que iniciaron en una etapa a que se conozca un juicio de fondo en la corte. ya no en un tribunal de primer grado, sino en un tribunal de avanzada y de el segundo nivel. ¿Qué resulta? Que eso es la parte penal a instancia privada, pero es penal, porque tanto la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento establece sanciones pecuniarias pero también de prisión. Ya ustedes saben que aquí se han dictado prisiones hasta de cinco años. En Barahona, a, a, no sé si fue a, a Larry Erasme o a uno de ellos, a un periodista. Yo participé como abogado de la defensa junto al, al doctor Sal, Salcedo en el caso de Johnny Salazar, de Nagua. Y el abogado Badvera, que en la sazón era el director o el representante de los derechos humanos en Nagua. Y se le impuso un año de prisión. A todo esto, no es criminal, no es. Si no son de esos derechos de, de personales que se protege a través de la, del código procesal penal de no ser penal no estuviera en el código procesal penal ¿verdad que no? claro eso es para que entiendan lo que están postulando y ahora los, algunos regidores que son irresponsables no quieren ni siquiera que eso llegue a su a su despacho no estoy diciendo que al alcalde hay que suspenderlo son ustedes los que tienen que decirlo a nosotros al pueblo ¿Qué es lo que procede? Porque yo como abogado y como ex regidor y como conocedor de la ley municipal y del código procesal penal que le he descrito paso a paso lo que puede suceder en un escenario a instancia privada pero penal le voy a leer entonces lo que dice lo que refiere la ley municipal respecto a los casos que se le siguen a alcalde, regidores, vicealcaldes, buenos días doña Felicia y le voy a decir esto, estoy haciendo una explicación jurídico, lógica, académica, académica fuera de apasionamiento, para que también tengan ustedes y el pueblo a evaluar la responsabilidad que tienen los regidores Gracias. y la irresponsabilidad que puede generar el simple hecho de querer buscar una vía cómoda para evadir su responsabilidad ¿se entiende? porque lo que veo es un grado de irresponsabilidad en un grupito y vuelvo y repito no estoy pidiendo que se suspenda al alcalde para que se entienda pues yo tengo mi propio criterio y cuando lo vaya a decir lo voy a decir Ahora lo que quiero poner en prueba es a nuestros honorables regidores que postulan y hacen... Y yo asumí mi responsabilidad. Cuando Félix Rodríguez, el día antes, nos reunimos todos, incluyendo a Félix, en la oficina de... ¿cómo se llama? Donde está el club de alcaldes. La asociación sin fines de lucro, porque eso no es oficial. Fedomo. Yo nunca he, he tenido eso como una entidad oficial, que se la han oficializado los políticos y los que viven cogiendo peso. Pero yo lo decía ahí mismo. Y lo sostengo. Ahora, quien tenga otra concepción y me diga que yo estoy equivocado, que venga y los rebate. Agarré, y en el momento que me dieron la oportunidad. A Feli le dije por claramente mi posición y a ellos le dije que yo no asistiría al día siguiente porque se estaría haciendo una elección mecánica cuando todos por igual saben que cuando entra una notificación al consejo debe ser evaluado por la comisión jurídica si se trata de asuntos jurídicos o la comisión que corresponda y que sea la comisión con una evaluación firme la que decida la suerte de la alcaldía en ese momento que se pedía la suspensión. Y de hecho yo tenía también previa excusa porque estábamos conociendo y fui el abogado de unos regidores en Santo Domingo y teníamos audiencia de conclusiones el viernes. Y eso pasó viernes de esa fecha. Aquí se hizo un matadero, los regidores empantalonados por la vida política y los partidos asusando, suspendido el alcalde. En este caso, ¿qué puede suceder? Eso es lo que yo quiero que me digan los regidores responsables de decir el derecho municipal y que cuando llega, si es que llega o si es que ha llegado, porque oigo el rum. Pero he escuchado la irresponsabilidad de algunos Queriendo ser gracioso Y ocultándole al alcalde Su interés interior Y le hacen creer que son amigos de él Amigos Son los que te dicen la verdad Cuando tú no la quieres escuchar Pero eso que dicen que Incluso escuché de que, que el PRM se iba a reunir Para eh, sancionar a los regidores Que pretenden suspender al alcalde Señores y eso es cuestión de los regidores por quererlo suspender. O es una notificación de haber enviado a juicio a un alcalde. PRM hace un absurdo. Se están ocupando de lo que no se deben ocupar. Ahora, instruir sobre las vías que tiene y la protección que tiene el alcalde, eso es otra cosa. Entonces... Pero nosotros no nos hemos reunido. Pero yo oí que estaban diciendo. Ahora bien, lo que yo aspiro es que los regidores se apeguen al artículo 44 y me digan a mí al pueblo, porque yo no voy a opinar más por ahora, para ver el grado de responsabilidad con que asumen y frente a la sociedad digan si, si es correcto o no. Pero no lo manden para la justicia, que la justicia no le va a poder decir nada porque dice que el Consejo de Regidores, artículo 44, Artículo 44 dice la forma de suspensión de los regidores, alcaldes, vicealcaldes cuando se dicte prisión preventiva o domiciliaria. A. B. Cuando sobre ello, tratándose de un caso de delito o crimen, y esto es un delito a instancia privada, el que se le imputa, hasta que suceda lo que vaya a suceder al final, se suspende el alcalde o el regidor, es lo que dice la ley. Ahora, yo lo que aspiro es ver el grado de madurez y de responsabilidad que tienen los regidores en recibir una notificación que ellos no la están buscando ni la están pidiendo, simplemente está sucediendo en el orden jurisdiccional y le están poniendo en sus manos que tengan en cuenta eso, Ahora le falta a ellos y decirle al pueblo y que el pueblo lo vea el, grado de, el, el nivel de regidores que tenemos. Eso es lo que yo aspiro en esta primera entrega mía. Ya luego estaré diciendo lo que corresponde en la segunda etapa. Muchas gracias, Francis. En el WhatsApp nos escribe, nos no vuelve a escribir el número que termina en 3766. Dice que este es un programa muy interesante, que le gusta y gracias. que también pone el caso de que él fue. ...víctima de la delincuencia, lo atracaron hace dos semanas... ...y manda un enlace de un YouTube para ver unas imágenes... ...Jesús de Vista el Valle manda estas imágenes, estas paredes agretadas... ...dice que esas son las paredes del centro, Aranda, Oliver... Eh, ...y la revolución educativa, ¿dónde está? ¿Será en las cuentas millonarias de Andrés Navarro? Pregunta a Jesús de Vista el Valle, ahí está la denuncia que él hace... Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más contenido a quien de mañana no le cambies, quédese con nosotros.